Antes de empezar el video quiero darle las gracias a Carlo por ser uno de los miembros e igual a Aguirre Jason Realmente muchas muchas gracias chicos a estos dos nuevos miembros Carlo y Aguirre Jason por haberse suscrito y continuamos chicos, debemos pues subir un poco, hemos pagado para tener, o sea, subir por teleférico y bajarnos con folicular, creo que se pronuncia que es básicamente como un trencito. Vamos a hacer la fila y ya nos vemos arriba. Ahí ya viene el teleférico. Estoy casi, casi seguro que en este que no vamos a ir. Por ahora les voy a ir mostrando este paisaje tan, tan bonito de Montserrat. Realmente qué felicidad tengo, chicos, de poder subir. Ahí vienen. Venga, les muestro cuando llegue. Bueno chicos ya vamos a subirnos, ahí les voy quiero mostrar, en estos momentos pues cambiamos de plano y he pedido por favor que me graben para mostrar bien bien a detalle y cuando me esté subiendo al teleférico, uy vamos a ver, por aquí ya estamos esperando a que este arranque, vamos a ver qué tal es la experiencia, primera vez que subo en un teleférico y pues primera vez que al igual vengo a Monserrate. Ahí les muestro este paisaje que se ve, toda esta naturaleza tan, tan bonita. Ya estamos, por decirlo así, despegando, ascendiendo. Ahí les iré mostrando todo cómo se ve, chicos, realmente muy, muy hermoso. Me, me encanta, me encanta esta experiencia. estos paisajes tan bonitos desde esta altura realmente que se ve muy muy chévere estar en estos momentos desde este nivel, aquí pues podemos ver la gran variedad de vegetación, todos estos árboles realmente, qué felicidad por estar por aquí, que les muestro, ya se pueden ver partes de las piedras de esta montaña, y bueno, continuamos viendo vegetación, y seguimos subiendo, vamos a ver más cuánto más debemos de subir, por aquí ya vemos que se ve ya la cima, Aquí la gente también se ve muy emocionada, la gente muy muy contenta por ahí murmurando, hablando de cosas. Bueno, aquí ya casi vemos que vamos a llegar. Así que bueno, voy a documentarles una vez ya estemos en la parte de arriba. Y por ahora los dejo con estas increíbles vistas, de esta naturaleza y gran parte de la vista de Bogotá. Muy buenas tardes, bienvenidos buenas tardes. a Monserrate. Por favor, se les recuerda cuidar de sus objetos personales, fotos y videos en la parte superior. listo, Salida por este costado. Bienvenidos. Gracias a todos. bueno ya nos hemos bajado del teleférico que vamos a ir subiendo les quiero ir mostrando lo más detallado que se pueda realmente que estoy muy, muy contento bueno por aquí ya me podrán ver ahí estaba observando Bogotá desde lo lejos y como podrán notar está un poquito nublado por no decir que bastante realmente pues no se puede ver bien bien a lo lejos a bien a distancia ya que pues está poco se anulando que le muestro y gran variedad pues de naturaleza tiene muy muy bonito esto decorado con maticas árboles muy bien hecho todo realmente que qué experiencia poder venir a estos lugares bueno vamos a ir subiendo a poco le mostrando voy a tratar de ser lo más puntual posible hoy co les comentando bueno, por aquí vemos y vamos a irle mostrando chicos aquí seguimos caminando vamos a ir mirando como tal que hay qué cosas hay para mostrar interesantes que vemos que nos dice que variedades de pájaros hay que variedades de aves bueno, por aquí vemos que hay gente tomándose fotos en el, como el mapa de este, por decirlo así, el mapita. Aquí al fondo vemos la catedral, la catedral pues que se ve medianamente grande, tampoco es que sea gigantesca. Como pueden notar está muy, muy bien hecha esta, esta estructura aquí encima de esta montaña. Bueno chicos, por aquí continuamos, como les muestro ya prácticamente está muy, muy nublado todo, es muy poco lo que se logra apreciar, pero bueno. Esto es lo que es el momento, así nos ha tocado venir en esta ocasión. Hay mucho turista, hay mucha mucha gente que se nota que no habían venido, muchas personas pues que vienen a igual como nosotros a aventurar. Aquí ya en esta parte llegamos, en eh, lo recuerdo, la, pues, la parte de tienditas por decirlo así, eh, mini mercaditos de chucherías, bueno por aquí vemos lo que son playeras, vemos gorros, manillas, clásicos recuerditos que de verdad que no puede faltar al venir a estos lugares, realmente que vale la pena hacer la inversión como quien dice tengan el dinero porque realmente es, es increíble toda la variedad de recuerdos, recuerditos que se puede encontrar para llevar una familia, para llevar uno para casa del recuerdo que uno estuvo ahí y como por anotar hay mucha mucha gente buscando, mirando, eh, variedad de precios también porque pues la verdad lo mejor fue como indagar, empezar a preguntar cuánto me dejas esto aquí, cuánto me das esto allá. Y bueno, realmente pues ahorita no nos vamos a poner a comprar. ¿Vivirán acá o subirán todos los días? Aquí les quería mostrar. Ya estamos en la parte del fondo, por los estilo así de esta parte les quería mostrar por aquí gran variedad de dulces y mucha, mucha gastronomía y gran variedad de platillos pero bueno, ahorita les voy a mostrar quería antes primero mostrarles esta parte al fondo de la montaña como pueden ver hay una parte que es por decirlo así no sé, desierta que casi no tiene como maticas obviamente pues a los alrededores sí hay gran variedad de vegetación pero está esta parte que no sé por qué está por decirlo así pelada, la montaña está pelada, pelada como tipo de desierto ¿De podemos seguir observando que hay mucha mucha neblina que realmente no se puede observar a lo lejos y realmente es una lástima porque hubiera sido extraordinario haber podido tener tomas de a lo lejos en esta altura en Bogotá bueno para que les sigo enseñando como para ver pues a los alrededores si hay más vegetación hay mucha gente que también como que murmuraba de decir ve porque este pedazo está como pelado no crece nada todo está como muerto pues es algo como como un tanto Curioso por decirlo así Acá pues les sigo mostrando Vemos que hay mucha, mucha tipo de También de piedras, he visto rocas diferentes Pero pues en este caso no, no es La idea no es observar, detallar eso Como para notar, acá si sí ni se ve la antena Imagino que es una antena de telecomunicaciones Pero bueno, vamos a ver qué más encontramos Ahorita les quiero mostrar la parte de la sección de comidas, la sección de gastronomía que realmente pues, me ha dejado impactado. Bueno, por aquí tenemos gente que nos ofrece tintico, agua panela, eh, variedad de tés, realmente muchas cosas, pero pues no, como les digo, no veníamos en plan de comer o de tomar. Aquí quiero mostrarles realmente todo lo que se puede encontrar, lo que es rellenas, pollo en gran variedad de términos de preparación, también todo tipo de bebidas. Las más comunes aquí en Colombia, obviamente, por aquí podemos ver deliciosa plátano asado, yuquita, chorizos. Bueno, como les decía, realmente mucha cosa por aquí. Un masatico que se vea delicioso. Realmente, créanme que me dio mucho, mucho antojo ver ahí. Podemos ver papita, tamal, lechona también. Aunque bueno, los tamales no son como los tolimenses, créanme. Los tamales de bogotano y la lechona bogotana no es igual a tolimense. Realmente, la tolimense es mucho, mucho mejor. Sin es pues querer eh, poner por lo alto mi, mi ciudad aunque realmente pues sí adoro mi ciudad y aquí ahí le acabo de mostrar más horquitas y mucha mucha gente comiendo realmente gran variedad de sopas también podemos encontrar ahí pero pues tampoco es que viéramos tanta tanta gente comiendo eh, sí había pero no tanto porque eran muchos establecimientos ofreciendo casi que lo mismo varía uno que otro plato Aquí decimos regresar a las parte de las artesanías, de los de regalos, por decirlo así, los detallitos. Queríamos llevar unos, pero pues al ver tanto, tanta cosa que se puede comprar para regalar, realmente queda uno, por decirlo así, pues confundido, que uno nulo. Realmente uno no sabe ya ni qué comprar, ya que por, como les decía por aquí uno ve lo que es manillas, pulseras, puede también hasta vivir binoculares para no lograr ver a Bogotá desde de lejos, pero con una neblina imposible. Y bueno chicos, por aquí vemos una gran variedad de bisutería chucherías como la llaman cotidianamente, pero como les digo realmente no, no se sabe cuál cuál comprar. Para mi papá O, o de los de arriba. O, o ambos. es para la casa. ¿De eso como es que no lo dejas? A cuatro mil. mamá. de esos a cuatro mil? Eso sí y así es como se gasta plata en detallitos y bueno por aquí ya hemos decidido ahora sí entrar a la iglesia realmente un templo muy muy bonito aquí vemos al señor de los milagros uno de los monumentos o estatuas también pues, se puede llamar muy muy conocido de lo más famoso de, de este lugar realmente mucha gente viene acá a pedirle sus milagros pedirle pues que él, su colaboración pedirle por decirlo así su sanación Vamos a este video, vamos a por aquí, de verdad que fue una aventura muy chévere venir hasta por aquí, hasta Monserrate. ¿Sí Así que muchas gracias por acompañarme en esta aventura, espero que me sigan viendo mis demás videos. De verdad que es todo muy entretenido, como por ahora. está muy, muy nublado. Pues pensamos en un mejor clima, pero es pues lo que hay en el momento. Queremos tener mejor vista hacia todo Bogotá, pero pues está todo a todo, acercado, todo Así que pues ya nos veremos en la bajada. Nuevamente en el periférico sí Nos veremos pronto. Bueno, ya no vamos a ir, nos ha empezado a llover, nos, nos tocó pues, no queríamos quedarnos otro ratico, pero ya está lloviendo, como para notar, está todo muy, muy nublado, como les estaba comentando en su momento. Ya vamos a regresarnos para el teleférico, o no sé si nos bajemos por, funicular, por el funicular. Por el funicular, así que les muestro las últimas tomitas, detalles, para que vean lo nublado, nublado que está esto. Realmente no pudimos tener la vista que, que queríamos de Bogotá todo por decirlo así la vista panorámica así que pues vamos a gastar hasta por aquí y ya nos veremos en el funicular nuevamente Bueno, hemos decidido hacer un pequeño cambio. Ahora vamos a bajar por el funicular. Creo que se pronuncia. Espero estar pronunciando bien. Así, ah, funicular. Vamos a ver qué tal es este. Pues nos fuimos en teleférico. Ahora vamos no. en funicular. Creo que se demora un poco más. A ver cómo nos va. Aquí les quería mostrar la tarjeta, el boleto por decirlo así que nos dan una vez que uno compra la entrada y también la bajada, entonces ahí le dan la opción uno de subir el folicular o en teleférico o bueno una y luego la otra, en este caso pues así lo hemos hecho, aquí le muestro, ahí está la gente esperando para bajarnos en el folicular, es que es, en este momento ya nos encontramos pues dirigiéndonos hacia el folicular, ahí está y son como secciones, son como por decirlo así, gabinetes. En el cual uno pues debe seleccionar en cual uno debe hacerse Ahí pues uno llega, ahí no hay donde sentarse 100% según lo que he visto queda uno de pie Ya hemos decidido este y aquí les muestro cómo es por dentro, como les decía, es muy muy sencillo, realmente pues no hay donde sentarse uno, pero aquí nos hemos dado cuenta que esta parte estaba muy llena, así que hemos decidido pues rápidamente cambiar de, de vagón, sé si también se puede decir vagón, ese estaba pues más ligero, no había tanta tanta gente aquí, así que bueno ahí les muestro un poco más, estamos entrando, ahí realmente si uno quiere sentarse sería en el piso del funicular, porque no, no hay dónde. Bueno, aquí ya les voy mostrando otras escenas, ahí al fondo ya se ve el túnel, ahí es muy, muy ansioso, realmente una de las expectativas realmente muy, muy grande. Aquí les muestro, será como otra parte, creo que esta es para cuando uno llega este poder ir como Tara a a la iglesia, bueno, lo que les acabé de mostrar. Ahí les sigo mostrando, ahí ya ha iniciado el descenso del funicular y les voy mostrando está todas estas partes. Aquí vemos lo bien, bien hecho que está este so túnel. Realmente veo que tiene muchos años. Bueno, además bien los dejo que disfruten estas tomas. Ya vamos a salir del túnel, y al fondo se ve ya la salida se escucha un eco increíble en el túnel chico, realmente que creo que no había podido estar en un túnel tan estrecho pues, menos en esas circunstancias en un funicular, bueno ya vamos a salir ahí nuevamente ya se acaba el eco Ahí les sigo mostrando, realmente no cambia mucho el panorama, realmente es exactamente como igual como cuando subimos, es pues, parte de la montaña, lo que es la fauna, la naturaleza único distinto es que vamos pues en un funicular, ahí ya empieza a ver la ciudad de Bogotá un poco más despejada, pues arriba se era todo más nublado por altura, a medida que vamos bajando va disminuyendo la neblina, ya se va teniendo bien la vista que desafortunadamente no pudimos tener la parte de arriba para poder haber tenido un mejor panorama, una mejor vista de la ciudad de Bogotá desde la parte de bien bien alto. ya poco vamos llegando ya para podernos bajar del funicular ahí a poquito que no se vea en el video ya se alcanza a ver hacia lo lejos hay la casa no nos llega y precisamente está la casa ya estamos a nada, nada chicos de finalizar esta travesía este paseo que realmente me ha me ha gustado mucho mucho ya una vez lleguemos obviamente les voy a mostrar eh, imágenes ahí, ah quería mostrarle menos mal quedó en el video este era anterior folicular, el de hace muchos años, mi papá me cuenta que llegó a estar ahí con mi abuelito, que pues ya mi abuelito falleció hace mucho tiempo, también mi papá llegó a estar cuando estaba mucho más joven que yo actualmente y bueno chicos, ya estamos llegando y los dejo para que vean cómo es el aterrizaje, por decirlo así. bajar en realmente una experiencia increíble fue esta de mi primera vez viniendo a bogotá y subiendo a monserrate aquí ya estamos en la parte de la recepción para ya pues evacuar la que íbamos saliendo a poco realmente pues fue muy chévere Lástima pues que los tiempos como que a veces no se dan para uno poder estar más tiempo allí arriba, poder disfrutar más, andar más tranquilo. Pero bueno, este ha sido el vlog de hoy. Espero que les haya gustado este paseo, este vlog mostrándoles cómo es la montaña Monserrate, la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá más físicamente. Y bueno chicos, nos vemos con estas últimas tomitas de la casa para llegar a Monserrate y chao, bye, bye, los quiero.